partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol Rafa Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este programa de lunes a viernes en radio 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela. Quiero decirle a nuestros televidentes... Que en el mes de diciembre haremos programa todos los días, así que todos los días nos pueden sintonizar de 12 del día a 3 de la tarde. Y las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín hasta donde pudimos. Hoy nos tocó la final con Junior América, así que el otro domingo estaremos en radio transmitiendo toda la final Junior América de Cali, que acaba de terminar 0 a 0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y los domingos estamos aquí en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. Bueno, queremos decirles que el te tenemos varios temas para hoy que vamos a compartir en algunos momentos con todos nuestros amigos. Por supuesto Nacional, por supuesto Independiente Medellín. ¿Quién viene para Medellín? ¿Quién puede ser el próximo arquero del Medellín? Ya que David González eh, lo retiraron del equipo y en Nacional hay jugadores también que eh, tuvieron que abandonar el club no le renovaron el contrato. Y en Nacional está en la consecución de nuevas figuras para encarar el torneo del año 2020. Pero de estos temas vamos a estar hablando en algún momento porque ahora quiero hablarles de los premios que vamos a estar entregando en esta noche. Los premios que usted puede marcar nuestras líneas telefónicas ya mismo, el 232-4604 y el 01-8051-5015. Y estos son los premios que vamos a estar entregando entre las personas que... Se comuniquen con nosotros a nuestra línea telefónica. Bueno, y monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas esta noche, le presentamos a Don Elkin Lavó. Buenas noches, Don Elkin. Hola, Don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes, los internautas. Este es el súper debate con los temas polémicos y de la jornada del fútbol profesional colombiano. Voy a responderles al final del programa la pregunta de Pensando en Grande. La gente le gusta participar por nuestros premios. Y la pregunta hoy, sencilla, ¿cuándo fue la última vez que América de Cali quedó campeón en el fútbol profesional colombiano? Por allá fue terminando la década anterior. Y Junior de Barranquilla, ¿cuándo fue la última vez? Muy cerquitica que Junior quedó campeón del fútbol profesional colombiano. A propósito, de estos dos equipos, uno viendo el fútbol, de América y Junior en Barranquilla, uno dice se tenía mucho material, mucha materia prima por parte de Nacional e Independiente Medellín para llegar a la final del fútbol colombiano, pero no hay que llorar sobre la leche derramada y sí aprender. Hoy me parece América actuó eh, yo diría con sentido común, no fue a regalarse a Barranquilla, como sí lo hizo Nacional, una defensa importante, tuvo Junior, tuvo América de Cali y como es curioso, América tuvo las mejores opciones para anotarle al equipo junior de Barranquilla, aunque parece no hizo un partido ideal como en los últimos juegos se ha realizado. El juego de vuelta será en Cali, donde seguramente ese estadio será una caldera. Y de los equipos antioqueños, señoras y señores, sí se confirma la salida, le dieron el adiós a Hernán Barco, jugador de Atlético Nacional. Dice él que termina muy agradecido con la afición del equipo Atlético Nacional que se lleva, la afición en su corazón, lástima que Barco llegó ya terminando su carrera deportiva nacional, porque desde hace 5 o 6 años Nacional lo quería llegó al final, pero llegó para despedirse porque el fútbol ya no le da Nacional a contratar con lo que se tiene económicamente dicen los directivos, que no hay mucha plata pero sí poniendo 2 tres jugadores que marquen diferencia y con lo que hay me parece que va a dar de qué hablar y de Independiente Medellín, arquero lateral izquierdo, que me parece fue una de las falencias del equipo rojo de Antioquia, por lo menos Medellín en el año ganó un título, y es lo que nos salva en Antioquia perdió Nacional, los dos no ingresaron a la final del fútbol colombiano y se perdieron en los Juegos Nacionales pero al mal tiempo, Carita feliz, y llegó diciembre, este es el super debate señoras y señores Bueno, muy bien Don Elkin, la vamos a hacer esta primera pausa, y ya regresamos con ustedes, permiso Bueno, retornamos al super debate, los temas polémicos del día. Vamos a estar hablando, por supuesto, hoy eh, se realizó el paseo, el ciclopaseo más grande en América que lo realizó eh, en la ciudad de Medellín, en compañía de la Cora Antioquia, donde más de 10.600 inscritos, hubo mucho más gente, pero inscritos, inscritos, más de 10.600, o sea, es un testimonio maravilloso de lo que hacemos en Antioquia para el mundo entero. Ayer la Liga Antioqueña de Fútbol estuvo celebrando los 90 años. Estuvimos en, precisamente allá en el, en, el, en el sitio de celebración en el Jardín Botánico. Estuvimos en el Jardín Botánico, Jaime Herrera, su presidente. Estuvimos con Jorge Ríos, con eh, también con eh, este Juan Fernando Londoño, con Johan Molina. Bueno, eh, y grandes figuras de, de, del fútbol antioqueño estuvieron presentes. Eh, y la verdad, pues, eh, felicitaciones a la Liga Antioqueña. 90 años de la Liga. Eh, es toda la historia del fútbol antioqueño que estuvo presente. Así que felicitaciones y le deseamos pues que tenga muchísimos, pero muchísimos años más.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 Patrocinios, mega eventos, derechos de televisión y la publicidad en todos los estadios de Colombia para estas finales de Junior América si usted quiere estar en las vallas Publicitarias en el, el próximo domingo en el Pascual llame 444-6529 en Medellín 444-6529 en Medellín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 donde lamentablemente se perdieron los juegos. Nos ganó el Valle del Cauca. En esta oportunidad, 165 medallas del Valle contra 148 de oro de Antioquia. Pues bueno, de estos temas estaremos hablando en algunos momentos. Y nos vamos a la polémica, al debate, y queremos presentarle al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres que Es genéticamente verde.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 se dan cuenta, se dieran cuenta de que ese estadio de Junior no es tan imposible porque el día que enfrentaron a Junior en la fase eliminatoria necesitaban ese punto con urgencia siquiera un puntico con urgencia y fueron incapaces cayeron miserablemente vapuleados por el Junior un Junior que hoy se vio impotente para marcarle un gol a cualquiera donde su jugador estrella Teo Gutiérrez ...prácticamente no figuró... ...y no porque América sea pues... ...uy, qué campeón, qué bravo ese equipo del América... ...no, le jugó pragmáticamente... ...como se juegan las finales... ...esperándolo, aguantándolo, hostigándolo... ...no dejándolo pensar... ...y ojo que, entre otras cosas... ...la opción más clara de gol del partido la tuvo el América... ...entonces... Señores del Nacional no era tan complicado el junior hombre, no era esa máquina que, ay, no, es que nos ganó Junior, no fuimos capaces. Profesor Juan Carlos, usted que se echa la culpa por todo, espero que, como todavía el Nacional está trabajando, espero que mañana les muestre el partido que le hizo América Junior, que no fue tan complicado, fue un partido clásico de un visitante frente a un local con todos los pergaminos del mundo con toda la aureola del mundo, pero el visitante se le para bien y le cierra completamente los espacios. Partido digno de una final, estadio lleno, la gente expectante, Colombia expectante, todo el mundo esperando que Junior iba a repetir la presentación que hizo Nacional, que hizo ante Nacional, pero no tuvo las facilidades que le dio Atlético Nacional y al final resignó un punto demasiado grave para esta final. América, sencillito, sin mucho aspaviento, sin mucha táctica. ¡Y ay, qué técnicazo! El de la América sacó un bagaje táctico. Simplemente le cerró espacios, controló todo y al final se lleva un muy buen resultado en el inicio de la final del fútbol profesional colombiano en esta segunda fase del torneo. Bueno, muy bien, don Luciano González Sequea Sí, la verdad es que no le pudo repetir el partido que le hizo a Nacional Porque el América no tenía Alexis Enríquez A ver, señor Gustavo Osorio, bienvenido al debate ¿Cómo la vio hoy Hola, Rafa, lo doy gracias a Dios por todo Pues es una final en que nosotros eh, la transmitimos, lógicamente Y por el Facebook Live también, nos vieron en todo el mundo ...pero no estaba ni Nacional ni Medellín... ...entonces para nosotros no tiene tanto sabor... ...pero hablando de este, de este Junior... ...hombre... En, ...hace un año precisamente... ...Junior le hizo cuatro goles a Independiente Medellín... ...allá en el Metropolitano... ...cuando Medellín se desconcentró... ...porque Medellín había jugado muy buen primer tiempo... ...en el segundo a los 10 minutos... ...creo que nos hicieron como tres goles... ...en los primeros 10 minutos... ...por desconcentraciones... Pero el junior de hoy, el junior de hoy, no sé, jugó muy en largo, no jugó en corto. En corto cuando la pelota la tenía Teo Gutiérrez, pero la mayoría de jugadores de junior juegan en largo. Pico juega en largo, Marlon Piedradita juega en largo, C3 sí que juega en largo. Entonces se necesitaba un hombre que pensara y propiamente no era Cariaco González. Yo no sé, porque acabo de revisar otra vez la nómina a ver si era que no aparecía en, en el banco. Daniel eh, Sebastián Hernández. Sebastián Hernández estaba allí. ¿Cuántos partidos no le ganó Sebastián Hernández a Julio Comesaña? ¿Y hoy por qué no juega? ¿En estos últimos partidos por qué no juega? Porque creo que tampoco jugué en Ibagué cuando eh, Tolima, cuando Junior empató con Tolima Pero a dos jugó goles. Como 40 segundos. Por eso. Entonces no se explica uno como jugadores que eran para este partido. Porque hoy, hoy más que en cualquiera, se necesitaba un ordenador como estaba el juego pedía un ordenador en la mitad de la cancha porque Junior estaba jugando al vértigo Junior está jugando al vértigo y ese no es el juego propiamente de Junior y América América lo controló porque jugó en el bloque de mitad hacia atrás no dándole espacios a Junior lo que sí les dio Medellín en el, en el torneo pasado o, o hace un año y, y América trabajando por ahí en la contra y en la contra estuvo a punto de hacerle gol porque la jugada más clara del partido la tiene Rangel casi mano a mano. O la tenía mano a mano con el arquero, pero apareció providencialmente fuentes para rechazar esa pelota afuera. Bueno, muy bien. Eh, seguimos en el superdebate y a esta hora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate. Le presentamos a don Augusto Velosa el cirujano del comentario. Hola, Rafa. Hola, Rafa. ¿Fue mejor el primer tiempo? Me parece que el segundo, no. Por supuesto, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, pero permíteme decir una cosita. A ver. La Selección Colombia subió al escalofón 10 de la FIFA, ¿no? 3 Tres puestos, la Selección de Mayores. Uh -huh. Ya estamos décimo, el primero sigue siendo, sigue, sigue siendo Bélgica, tercero Brasil, ¿Y quinto por Uruguay, de noveno, noveno argentino y décimo Colombia. Bueno, subió tres puestos. Y atención que el sorteo de la Copa América se realizará definitivamente el próximo martes en Cartagena a las 7.30 de la noche. Bien. Y con una eh, novedad, comienza a consultarse cuál va a ser, ya se tiene la mascota, la mascota va a ser un perro, ¿no?, de la Copa América. El nombre de la mascota, ya el público va a comenzar a votar si sí, se llama Pipe o se va a llamar Pibe. no le parece Pipe, no un perro? O Pibe, imagínate. Un ya, perro, cuando ya nuestro ya animal perro. es el cóndor, es Correcto, increíble. Entonces, no lo sé, así, así nombra, no, no, no así, así la, la, la Comebol un perro está definiendo de un cuál va a ser no, el, el, el nombre. Bueno, porque, bueno, las, eliminatorias para el Mundial, porque y, las eliminatorias para el Mundial de Qatar y el se, re, se, se, se, se aplazaron para Asunción en el 17 de diciembre, las eliminatorias, no confundir con lo que es la Copa América. Bueno, eh, partido de Junior y el conjunto del América. Eh, más opciones de Junior en el primer tiempo, pero más claras las pocas que tuvo el América. Tres clarísimas del América contra cinco aproximaciones del conjunto del Junior de Barranquilla. Ahora, lo del segundo tiempo... Desastre para Junior, ninguna opción de gol de Junior en el tapa complementaria contra una opción clarísima que fue la del cabezazo de Segovia que Salva espectacularmente viera sobre el parante derecho. Y ojo que históricamente comenzamos ya al tema del bar, ya el bar oficial en, en Colombia, al menos en esta, en, esta, en esta final. Tanto que se despotricó el bar. sin embargo muchos ante el desastre arbitral, en la mayoría de los partidos de todos contra todos y en los cuadraculares finales, yo creo que a la final nosotros estamos pidiendo el VAR, porque qué cantidad de equivocaciones de los jueces centrales en los partidos. Hoy se, hoy se, se, se llevó a cabo una sola solicitud al VAR, que fue un gol de Teo, eh, de Teo Gutiérrez que fue gol, pero que en el VAR, le dicen por el intercomunicador al juez central, estaba adelantado, anúlelo. Y en efecto ya se anula definitivamente, pero ya comenzó hoy a colocarse en acción el VAR. Ojalá, eh, como lo dijo Jorge Enrique Vélez, se van a conseguir los dineros suficientes para a partir del próximo semestre ya llevar el VAR eh, en la mayoría de los partidos en Colombia. Pero increíblemente el bajón del Junior, Rafa, el ordenamiento del América para sacar un punto de oro en la ciudad de Arranquilla y va a ser un partido espectacular. El próximo sábado, atención que la Dimayor no le ha dado el visto bueno a la solicitud del alcalde de Cali, Hermitage, para aplazarlo para el domingo, para llevarlo para el domingo, no, se va a realizar el sábado en las horas de la noche, mi estimado Rafa. Bueno, muy bien, don Augusto Velosa, a esta hora se lo vamos a don Juan Diego barrochávez Hoy se estrenó el bar, ¿realmente fue útil o no fue útil al juego de, manejado de por noche, gallito ¿cómo le parece señor? y manejado por gallo sí. ¿cómo le va? <risa> otro lujo de y árbitro noche. en Colombia Saludos especial para usted, para todos los televidentes el bar el tan necesitado bar en el fútbol colombiano pues sí arrancó, y lo más importante que arrancó, eso es lo importante pero eh, hoy de pronto me parece que mmm, no hubo muchas jugadas que tuvieran a premio aunque el árbitro es el que decide cuando consulta había un intercomunicador donde él tenía eh, comunicación directa con la, la, la central del bar y por ahí se le ratificaban las acciones cuando él hacía las, las determinaciones del compromiso, pero me parece que va a ser una ayuda grande, Rafa, y más que traerlo para esta final, ante tanto problema y tanta eh, tanto error arbitral que hubo en la, ahora en este segundo torneo me parece que por ahí es un acierto de la di mayor y esperemos que pero hoy no se, dio se ese pero hoy no se vio se, ese acierto porque hubo, al menos penal, está. hubo penal que ni siquiera el VAR intervino un penal está. Hubo al, un penal sobre ese tren de Carrascal. ¿Ah? Y lo hubo importante. una falta que para mí era roja. Para mí era roja. Y a ver, apareció el VAR. ¿ah? Jesús Cabrera barrió a un hombre de Junior desde atrás ah, a Marlon Piedraíta. A Marlon Piedraíta. ¿ah? Él consultaba, él consultaba. una agresión aleve, eso da tarjeta Intercon, roja. Por Intercon, con, y, y seguramente allá le, le, le ratificaban. Pues hombre, no. Nicolás Gallo que era el que estaba manejando no, allí belleza, oh. Y Luis Olaboruz que era como el asesor con las para ese del bar, bar. ¿para qué, hombre. Los mismos con bueno. las mismas Los mismos arbitricos manejando no. todo, todo entre ellos Igual, los mismos no. con las mismas, no pasa nada Porque la categoría arbitral en Colombia es la más pobre del fútbol mundial diría yo La más pobre del fútbol mundial Entre otras ya, ya parece que se dieron cuenta De lo inepto que es el tal Murillo, Gustavo Murillo y parece que lo van a borrar del panel arbitral por malo, por mediocre, por discreto. Árbitros como ese no pueden estar pitando en ninguna liga del mundo. Pero sí, mire perdón que, no... que le interrumpa. Pero si fuera Murillo Pero, pero, pero, mire, ah. que, pero mire que, que, que, que hace haya arrancado el barrio, lo importante es que arranque. Con todos los errores que se pudieron haber presentado hoy. Pero lo importante es que arrancó en este partido que era la gran final para Junior donde tenía la gran oportunidad y Junior mostrando algunas irregularidades que las expresó durante su campaña en el semestre, pero que llegó a la final y que hoy no pudo con este América, que por cierto uno eh, mira todo el volumen de ataque y lo que tuvo Junior, pero la jugada más importante del partido las hizo América y uno resolviendo y, mira, y, y analizando en, en, en acciones importantes de gol, las tuvo Más América. Lo que quiere decir que el negocio le salió redondo a Guimarães para el partido de vuelta, que será a muerte en la ciudad de Cali, don Rafa Gol. Sí, hoy hubo una jugada de, de, de gol de Junior, de Teófilo Gutiérrez, que fue anulada. Pero, ¿por qué no fue el señor a mirar el bar, a ver la pantalla, el árbitro? Porque es que es anular una jugada de gol. Una cosa muy diferente que él haya cometido una falta de apreciación. Y por el interno le estén comunicando a él, y entonces él toma una determinación. Pero en el gol, que es el que tiene que decidir él, primero tiene que decidir él, fue o no fue gol. Mario Herrera, el rey del coleo ay, en Colombia, ay, o sea, además de coleo también, que fútbol, pero, pero pita, y era tener que. Y vaya y mire la pantalla usted, a ver qué vio usted. No, lo que le diga ya Gustavo Gacho. De Nicolás. Gustavo, Gallo, ¿Cómo que llama Gallo? No, Nicolás Galle. Nicolás, Nicolás Gallo, Gallo. Gustavo Gallo es su amigo, el dueño del pase de Martín, A ver qué, sí, Osorio. Y el que, no, el que nos trajo Acuchi a Cucha Nacional. Acuchi fue a la sí, No, Tino no, no, no, no, Costa. Tino no, no, Costa. Ave María. Sí. Pero a ver, señor, Ave María. Entonces me parece que en eso el bar hoy sí le faltó. Esperemos en la final. Hoy el bar realmente discreto. O sea, sí, no ¿cuándo interviene ¿Ah? el bar, La pregunta, Rafa, es ¿cuándo el interviene el VAR? Interviene el VAR no. en los errores muy claros, en los incontestables o en los que resulten decisivos. Y no solamente eh, eh, el, el bar. Ahora, el, te, el árbitro... Por ejemplo, hubo, para, para, para, para, ¿Hubo falta de penal. En la jugada En la jugada. de ejemplo, Para el árbitro fue muy claro que fue fuera el lugar de Teo. ¿Sí, sí. ¿Sí me entiendes? otros, no, pero él consultó con se comunicó el con Bunny, el van y, sí, y mira en el bar, no, él se llegó, comunicó por el interno, gallo le dijo, ya lo vimos la repetición, estás bien, lo, lo, lo anulaste bien, tranquilo, entonces él dijo, no, sabe aquí, no fue, lo, lo anulado bien, o sea, él había tomado bueno, una decisión, y, y el penal de Carrascal, el penal de Carrascal hace tres, tanto para él tres. como para los del bar no fue penal. por eso no, no lo pararon, el hombre por imprudencia. Toca al jugador de. Es que no todo, no, no todo hay que parar. Ese no, es, ese no es el espíritu del bar de estar parando a toda hora el partido a ver no, si puede no, es no o no. No estamos hablando de parar, estamos mm. hablando de jugadas puntuales en las cuales el bar tenía que intervenir para ayudarle al árbitro. Pero en esa jugada puntual no había penal, ah, porque no había así penal. lo determinó él, lo determinó ah, él. El no había cuarto. penal. No, para mí hubo penal. Ah, no, usted ah, sí usted. se pegó. Ah, no, no. No, no, no, entonces es muy no, es sencillo. Yo no, yo le estoy diciendo oiga, que haya sen, sido o no haya oiga, sido. Oiga, muy sencillo. Muy no muy sencillo. le se, no estoy diciendo es que haya sido o no haya sido. Le estoy oiga, diciendo a ustedes que no, es lo que determinó el árbitro y lo que determina no se compromete. Está igualito a los de Wynn, que los de los lo que pite el árbitro es palabra de fe. ¿Listo? Para mí tampoco es penal, entre otras cosas. para mí sí. Por eso es cuestión de apreciaciones, bueno, entonces estamos con el árbitro, sí, estamos de acuerdo sí, claro. con bueno <risa> a ver, por eso el árbitro tiene que mirar el rival, vamos a hacer o esta ahora nos pongan barra los partidos y, de y ya regreso Nacional. porque vamos a hablar de Nacional y Medellín, porque la final va a ser el próximo sábado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, estaremos transmitiendo a través de la voz del Río Grande y del Facebook Live para todo el mundo permiso Estamos en el superdebate de los temas polémicos del día. ¿Qué dicen los cibernautas, mi estimado Drago, a esta hora precisamente sobre el empate en Barranquilla, la actuación de Junior América en el primer partido de la final? A través de arroba rafagol-linares, en nuestra cuenta en Twitter, el Facebook, rafagol al aire, la gente, por ejemplo, le dice a don Luciano González, Luciano, Curramba Verdolaga le pregunta de la final qué jugador o jugadores llevaría a Atlético Nacional de los que vio de Junior y del equipo América de Cali. Ninguno. ¿Qué? ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno. Ninguno. Bueno, le preguntan a Don Gustavo Osorio Salazar otra vez desde Barranquilla la Bella. Les dice invitados a Barranquilla, qué bonita final. Y le dice directamente Ricardo Perea. No, Don Gustavo. <risa> Y era para Independiente Medellín, ¿qué tal arquero sería? Claro que es complicado que Junior lo suelte. ¿Usted qué piensa Viera para un equipo como Independiente Medellín? Viera, Viera para cualquier equipo. Para cualquier equipo hay varios jugadores de Junior y de América. De América un Carrascal, que entre otras cosas fue de Nacional. Pero Viera, muy buen arquero, excelente arquero. A don Augusto Velosa, los internautas le dicen y le preguntan desde la capital de la República, pues seguramente es hincha Millonarios, ¿qué jugador de estos de Junior América le gustaría para Millonarios? Ah, no, lo de, de una vez para Millonarios, que entre otras cosas esta tarde ahí tuvo su primera reunión y un 80% de que Gamero sea el técnico, Víctor Cantillo, yo me llevaría a Víctor Cantillo. A don Juan Diego Arroyave le preguntan sobre el árbitro del compromiso de 1 a 10, ¿cuánto le pone y por qué en esta final? 10, no nena. tiene ningún reparo al árbitro, 10, póngale 10. Creo que, pero es que es lo Pero se desahoga. ¿Usted de cuando se llama a Juan Diego Arroyave? Yo no sabía que me ha suplantado ya la identidad. ¿Desde cuándo se llama a Juan Diego Arroyave? Por favor, yo al árbitro hoy le pongo 7 puntos. Siete. Uh, Demasiado. Yeah. bueno. es su opinión? estamos en Diciembre en los aguinaldo. Sí, bueno, sí, el aguinaldo le dio. Le ah, ah, pongo siete a, puntos a Mario. Mi, mi punto de vista, y no le dicen aquí a Rafa y Gol espero, sacó perdona, vos, el partido. Pero espero que la final la pite Wilmar Roldán. Por derecho. Es que la va a pitar ya. Es sí, y le me... dicen a Rafa Gol que se siente eh, transmitir, narrar una final que no esté un equipo antioqueño. Bueno, nos ha tocado narrar muchísimas finales que no son antioqueñas, nos ha tocado con el Tolima, con el Cali... Con Pasto. Con pasto bueno, con tantos. Pero no es la primera eh, vez que no estamos afuera No, son muchos, pues, muchas finales que programa. nos ha tocado. Y la verdad, pues sí, a uno le gustaría que estuviera Nacional y Medellín, pero igual eh, le colocamos todo, como, como lo hacemos con Nacional y Medellín, porque esa es nuestra profesión y creo que siempre estará por encima de las circunstancias. Bueno... De Nacional, señor González, ¿qué tiene que decir de Nacional? Acaban de, ya le dieron el ácido, el ácido un placer, al Pirata Barcos y vienen otros. Al Pirata Barcos y Alexis Enríquez, ¿a dónde mirola? Al Pirata Barcos y Alexis Enríquez. Mire, Dale, al mire pirata, la cámara, no mire al Pirata. No sé sí, es que no no cuál de todas, al Pirata Barcos y al señor Alexis Enríquez eh, y están otros en Capilla. Pero lo primero y más importante, para que mucha gente se desembarre... A ver. están otros en ¿Y, capilla si eso... y le pusieron la imagen de Juan Carlos Osorio. ¿Y si, es que eso voy? y si eso les va a impedir comprar el abono, pues no lo compren. Ratificado al 500.000%, mil por ciento, el mejor técnico que tiene el fútbol continental, que se llama Juan Carlos Osorio Arbeláez. El, Ratificado, el con su barba, con su desaliño, pero qué tan raro, ¿no? Le critican a Juan la barba pero, pero Gamero sale con un mechero que, que no le hace honor a su edad porque ya es un veterano y sale como un peladito lleno de manillas y ese, ese no lo critican. Bueno, para que se bajen de la nube, Juan Carlos Osorio ha sido ratificado y esta semana posiblemente eh, hay una cumbre en Medellín encabezada por el dueño del equipo. Qué bueno, entonces van a tratarse temas porque entre otras cosas parece que Juan con los extranjeros, que quedan? Ya se fue Barcos, ¿no? Queda Cuchi, queda Costa y queda Cepelini. Parece que con ellos tres como que más bien de lejitos. Y volvería Bragueri. De bueno, bueno. lejitos. Mire, señor González, eh, le quiero hacer una apreciación. El señor Alberto Gamero, con sus greñas, con es? sus pulseras y con todo, así lo conocimos como jugador y como técnico, ha sido claro. igual, sí. no ha cambiado. En cambio, a Juan Carlos Osorio lo hemos conocido como un lord, como un gentleman totalmente diferente. Y en los últimos partidos con una cara como la se que dejó. acabo de colocar. Y, eso que y en tiene? cambio, ahora sí, en el último tiene? partido, en la rueda de prensa en Cúcuta, volvió a ser el Juan Carlos Osorio que nosotros conocemos. Entonces, a Juan Carlos Osorio se le extraña inmediatamente cuando sale con esas poses que no son de él y que no le quedan bien porque él siempre ha actuado como un lord, como un señor, lo que es él. Entonces, mientras Gamero con sus greñas ha sido el mismo, jugando fútbol y dirigiendo fútbol. A ver, Osorio, estamos quiere, con el tema de Nacional. ¿Usted quiere decir que esa dejadez de Juan Carlos Osorio es por algo? Porque antes ah, no. era pues... para usted el loro inglés, sí. porque él dirigió allá y se preparó allá, y ahora está por acá. Y sí, en los últimos partidos, ¿verdad? Él... Eh, cambio de look y, y no, no, se no. descuadernó. No. No. Sí, por eso, se descuadernó no, y aparte de eso, dice usted que estaba un poco dejado. Yo como no me fijo tanto en los hombres, no sé realmente <risa> si el hombre no, Yo estaba me fijo en un técnico. Mire, mire, mire, mire. Y yo me fijo uy, en el técnico porque él tuvo que salir a rectificar que se equivocó con la prensa. Y dijo, señores... Les presento excusa porque es que lo estaba haciendo mal. ¿Por qué lo estaba haciendo mal? Porque respondía con era, tres piedras en la mano, respondía era, de cualquier manera, no, y esa no era la actitud, no, y eso se fija yo, en cualquier persona. Pero eso, eso no tiene nada yo por la, que ver con la, por la de... rueda de prensa, Por la rueda de prensa es que lo juzgo, y no me gusta esa actitud de estar mirando a, a, al suelo o al, o al pupitra y el asiento donde está antes que mirar al periodista. Pero, me pero parece André que el periodista Nacional, merece respeto. Pero decías que Cajais era muy pinta, yo de ah. acuerdo. Usted decía que Cajáis era una pinta sí. y ah, que, que las no, niñas no, iban a llenar no, no, no, no, el estadio que, con que Cajáis que que no, Sí, señor, sí, no, sí señor. Sí, no lo decía. decía. Y lo el decía que, abiertamente. Dijo, el que y dijo, que se iba a llenar el estadio de chicas para ver a Cajáis. Que Cajáis era pintoso. Fue el chaval. Ah, ya fue otro. Ya fue otro. Listo, listo, listo. Vea, Pero hable de Nacional y dejemos sí, el tema no, de, no, de, la o. De, de Nacional. De Nacional, Barcos ya, ya no aguantaba más. Ah, ¿Quién iba a aguantar más a Barcos con... Eh, ¿Cuántos torneos? Tres. Dos. Dos. Dos. ¿Dos? Sí, ah. dos. En que no, nada de goles y él fue traído para hacer goles. ¿Quién ¿Quién quiere decir eso? Porque yo escuché un dato de la voz que él detrás de él estaban hace cinco años. Sí. y apenas lo trajeron hace uno entonces se equivocaron porque lo trajeron ya muy tarde, ya sí. cuando ya estaba de salida, así Pero, de sencillo. Específicamente detrás se de grabar, él sí. habían cinco, espero que no haya sido los de la telefonía celular, los de las empresas públicas de Medellín, Pero a ver qué es. Gracias. Pero Rafa, mire, eh, bien. Eh, sí, sale Barcos y posiblemente, como dice Lucio, eh, Enríquez y Bocanegra, ¿no? Ha dicho Juan Carlos Osorio, atención a las palabras claves, claves, después del partido en Cúcuta contra Cúcuta, dice Juan Carlos Osorio, hoy comienza mi proceso. Y mi proceso es sin jugadores argentinos. No sé qué va a pasar entonces con Cuchi, señores directivos, no sé qué va a pasar con, con los otros argentinos. Lo mismo, con, oiga, lo mismo y que pasó pera, pera, pera, con Monetti. Y con jugadores, lo mismo pasó y con, con Monetti. Pera, pera, Monetti pera, pasa todo el tiempo en la sede si. nacional y lo inscribieron. nada Mi proyecto nada. es con jugadores colombianos, ojalá paisas, dice el técnico Osorio. Ah, dice, mi fácil. proceso comenzó aquí después del partido contra Cúcuta. Dice, bueno. Ahora, muchos hinchas del Nacional dicen, ¿por qué no traemos a, a, a Braguieri? ¿Por qué no traemos a Borja? Eh, a propósito, Borja, el técnico que tanto criticó y tanto se burló de la contratación de Borja, Mario, eh, Menezes, ha, Mario sido, Menezes. Eh, ha sido echado del equipo de Palmeiras. Se burló hace 15 días que aquí hay contratación tan regular la que hizo Palmeiras cuando contrató a, a, a Borja. Hombre, y ha dicho el presidente cuando lo entrevistamos hace que unos eh, ocho días, el lunes pasado lo entrevistamos, dice, es imposible económicamente tener, es inviable tener a Borja y tener a Braguieri, por ejemplo. Estamos haciendo fuerza que Cholos de Tijuana nos compre a Briaglieri. Económicamente Nacional, en parte, su salvación económica es la, la, la venta de Baragueri y de Monetti, el arquero, que ojalá sea comprado en el fútbol argentino. Así pues, entonces, que eso en torno... Ah, y otra frase que dice Juan Carlos Osorio. Estas, estas tres cosas. Elegir bien para la próxima temporada, ¿no? Tener prudencia y tener austeridad nacional no tiene capacidad económica para hacer grandes contrataciones ha dicho en la rueda de prensa en la última el profesor Juan Carlos Oso. me parece Rafa que el, el tema va por la, el poco acierto en los últimos años, en los últimos tiempos con los jugadores extranjeros creo que por ahí traer jugadores para que jueguen un semestre y para que salgan por la puerta de atrás me parece que no ha sido acertado por parte de la gente de Atlético Nacional ¿en qué se está fallando? en la gran pregunta se dice que se le hace el seguimiento a los jugadores ¿A dónde se le hace seguimiento si vienen con unos niveles tan pobres a presentarse aquí al club? Y no pasa absolutamente nada con ellos. De pronto se salva un poco lo de Cepelini, y eso lo deja el técnico Juan Carlos Osorio pensando en la posibilidad de tenerlo y continuar con el uruguayo, que medianamente ha mostrado un nivel aceptable dentro de la conformación de nómina de Nacional. Pero es preocupante, de verdad. Hace rato que Nacional no acierta como se aceptaba anteriormente con jugadores de, eh, extranjeros. La salida de barco ya era cantada. Ahora, ¿qué pasará con Cuchi y con Costa? Es la gran pregunta cuando el técnico Osorio manifestó que no quiere contar con los jugadores argentinos. Bueno, eh, de todas maneras, eh, queremos que en Nacional, antes de que salgan a vacaciones, van dejando listo. Es que hay que dejar todo en Granado, Luciano, porque es que la, claro. arranca el campeonato claro. muy, muy rápido. No. Está encima, claro. arranca la Copa Libertadores arranca la Copa Sur. Y viene la Florida Caps el, ahorita el, en enero, rápido, Rafa, contra partidos, Palmeiras. El 3 de enero. Contra Palmeiras y contra Corintia lo va a recibir rapidísimo el, el, el año Atlético Nacional. El 3 el de enero debe estar todo el mundo reportándose los que queden y que no queden, porque es que todavía apenas oficialmente ya no van Alexis y, y Barcos. El resto queda hasta ahora. Entonces todo el mundo debe reportarse el 3 de enero. Y un consejo para Cuchi, para ti no costa. No hagan lo que hacen sus colegas extranjeros. Ay, me dejó el avión, saqué el tiquete muy tarde. No hagan eso. Ustedes deben ser los primeros que tienen que estar aquí. Ojalá el primero de enero para ver qué pasa con ustedes. Son los primeros que en una sana lógica deben reportarse al Atlético Nacional a ver qué pasa con ellos. Bueno. Bueno, y por los lados del Medellín, señor Osorio... Sí, por los lados del Medellín... ¿Están buscando arquero? Están buscando arquero. ¿A quién más buscan? Están buscando arquero, pero vamos a, a un tema concreto. Santiago Rojas, jugador que conoce, arquero que conoce, Bobadilla, porque lo dirigió hace poco... En Nacional antes, de Paraguay. Antes de venir a Medellín. Sí, antes de Nacional, eh, de Nacional de Paraguay es este arquero Santiago Rojas. Nos comunicamos con nuestro corresponsal, Juan Antonio Mereles, en Asunción de Paraguay el día viernes. Crante, y, cracks. y dijo que, ¿quién? Rojas. Ah, Rojas. Claro. O Juan Antonio. No. Ah, pensé que era Juan Antonio. No, no Rojas. Porque a Rojas no lo conocemos. Debe ser Rojas. No, a Rojas. Como todo no. el que llega a Medellín ya que que No, no, no, no. 40, no, ofertas no, no, no. Por él. yo a esta hora no puedo decir que es super crack porque no lo he visto jugar, así que cuando lo vea jugar podré emitir algún concepto, por ahora, por ahora me imagino yo que en esa posición no puede fallar Bobadilla, porque él ha sido arquero y porque si ha trabajado con ese muchacho lo conoce, claro. así que él puede fallar en alguna contratación, pero en arquero no. Así que él tiene que tenerla clara en eso, por eso a mí cuando me dijeron que Cristian Vargas, hinchas de Independiente Medellín a propósito No crean tanto en las redes sociales, porque se van a enloquecer o nos vamos a enloquecer si creemos tanto en las redes sociales Un día parece que Cristian Vargas y eso empiezan a inund inundarlo a uno en el WhatsApp, en el Messenger, en toda parte A escribir que cómo es posible que Cristian Vargas, porque la gente reacciona cuando no hay nada confirmado entonces, sí, por, ahora, a por, ahora, por ahora no hay arquero, no hay arquero contratado en Independiente de Medellín y ese muchacho Santiago Rojas es una de las posibilidades, pero todavía no hay nada concreto. Vamos al tema Arregui. Arregui, él se quiere quedar, es lo primero, lo más importante. Segundo, tiene contrato hasta mediados del próximo año, así que por ahora... Él claro. sigue en Independiente Medellín. Y le da porque, para jugar la Copa Libertadores. Claro, y, y lo primero es que él quiere jugar la Copa Libertadores y quiere seguir en Independiente Medellín. Y lo otro, para los que están interesados como Junior, él tiene contrato hasta mediados del próximo año. El tema de Germán Ezequiel es Cano, ese sí está complicado. Yo lo veo más para irse que para quedarse. Lo veo más para irse porque tiene una oferta de la MLS. La misma es, que tuvo el semestre y pasado. Y esa oferta... <risa> Creo que no la puede igualar independiente de Medellín Pero en esta oportunidad sí veo a Cano Más para irse que para quedarse en el Medellín Yo no sé, yo no sé, perdón eh, Velosa Yo no sé por qué cuando escucho hablar del señor Constanzo Me acuerdo de Corín Tellado De, las... de Félix era... Beccañé. los unas... famosos novelistas cubanos Arma unas ofertas y un paquete de ofertas Señor Osorio, Cano se va a quedar en el Medellín. Bueno, si usted lo dice. Se lo don Raúl, a gracias repetir. por esa luz que me acaba de dar, Don se Raúl. Lo, se lo vuelvo a repetir porque es que a eso voy. Al Medellín no lo maneja un gil, como dicen los argentinos. No lo maneja un bobo, lo maneja un empresario y que sabe cómo se maneja la empresa. Ah, que cano, lo quiere la MLS, lo quiere el Corinthians, lo quiere el Barcelona. ¿Qué vamos a hacer? Le debe aplicar, don Raúl, exactamente la misma táctica a don Corintellado Constanzo. A don Corintellado Constanzo. Hermano, si hay esas ofertas, no las puede igualar. Mi oferta es esta. Pues Compare y defina. Por eso. El mismo cuento cada semestre, pues. Por eso. Que llegaron las ofertas. Por eso. ¿Cuáles ofertas? ¿Cuáles ofertas? Pero, ofertas pero, pero. de la boquilla del no. señor empresario. Del señor Carlos. González, ¿cómo ah, no van a llegar ofertas por el tercer mejor goleador seguramente, del mundo, hermano? Es que. Es, seguramente. Pero es lógico, hermano, ¿cómo no van a estar detrás de los mejores goleadores del mundo, como es Germán Ezequiel Cano? Por supuesto. Los más equipos, equipos importantes del mundo tienen que estar detrás de Cano. Ahora, lo otro. Eh, sí, lo que dijo Merel de Santiago Rojas, el arquero del Nacional de Paraguay es que es un arquero bajito, no es muy alto, no tiene mucho biotipo, que es muy rápido, que es un volador de palo a palo, eh, crack, no, óigame, ya está que grabando. se parece y que se parece ya en su forma de actuar. su forma de actuar, a Justo, Justo Villareal. Villar. sí a Justo a Justo a Villar, lo dijo Juan Antonio Mereles sí. Se parece a Justo Villareal. Y, el... y es, o sea, es que Mereles es técnico de. Pero, fútbol, pero, periodista. O si es, a mí me preguntan es que... yo tengo la capacidad. Como periodista de otro país, me llaman a preguntarme por un jugador colombiano no, yo tengo la capacidad para decir. Pues, como la, oh, como no. el Nuevo Testamento del periodismo internacional. Lo otro, lo otro. Rafa ya habló Juan Fernando Caicedo con bobadilla. Voy a lejos. Te necesito en el Medellín Tiene contrato por seis meses más con Medellín Caicedo, recuerde que Medellín lo prestó al New England in Revolution No pasó las pruebas, allá no fue adquirido Ha sido devuelto al Medellín, pero tiene seis meses contrato más Y lo mismo pasa con Juan Camilo Saiz Defensa central del Medellín Que, que estaba prestado al Cerro Porteño de Paraguay Me parece Rafa que para uno contratar en, en el Medellín Al arquero de un equipo que está a punto de descender en el fútbol paraguayo pues hombre, yo miraría al arquero por decir algo del, del Olimpia. De y el gordito algo, no habla duro, sino cuando de, habla en Nacional. De, cuando habla en Medellín, vea, está de, por allá como, de, no le escuchamos. No, miedo, yo no le escucho, ¿te escucho? ¿te yo no le escucho, ¿te escucho? ¿te tiene estoy miedo? A pegado. Tiene estoy señor, qué pena me duro? Simplemente, duro, simplemente no, no estoy le... diciendo, para un equipo contratar al arquero de un equipo que está a punto de descender, como independiente de Medellín, me parece que hay que analizarlo también desde ese punto de vista. ¿Que lo recomiende Bobadilla? Pues bueno, él conocerá el ah, pero cuando Nacional contrató a Borja es... del Cortulúa, que estaba en la segunda división, no había problema. No cuando había Nacional problema. contrató ni... ni... sí a Borja. Ni... Ah, en, en, en, sí denun... en ningún momento en ningún momento demerité de yo la llegada de Borja Nacional. ¿Qué pena cuando usted, un Augusto, presidente? Pero ahí de mostraron de al que no, pero vos, la sí cabeza le, a, por, a Borja. Yo, <risa> yo sí la demerité, ah. porque un equipo serio no puede pensar que la, la segunda división es un caricellazo. A ver qué traigo, vea. Ah. Caricello, que le, que le salió lo que pidió Nacional en ese caricellazo con Borja. Listo, pero bueno cuando Borja y se tiraba, y se estaba en para la arriba cuando hacía goles, cuando, Cor cuando, cuando, cuando Borja llegó a Nacional, Cortura eh, estaba en la A cuando lo contrató a bueno. Nacional. Pero sí, quiero sí, decir, para año, sí. que la llegada de ese arquero, bueno, bueno, si lo van a contratar pues, bueno, y si rinde, división, bienvenido. me parece claro, que el tema también de contrataciones debe ser muy lógico con este equipo, porque también Medellín hace rato que no acierta con contrataciones de extranjeros. Llegó Cano que sí ya era referente al equipo y ahora por fortuna le salió lo de Arregui. Bueno, muy bien, esta pausa ya regresamos con ustedes, permiso. Retornamos al superdebate, los temas polémicos del día ya tenemos todos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones y sobre todo, pues la tabla no, pero sí, lo que tenemos es ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? ¿Cuál es el equipo de mayor billete, el que más billete le entra? Don Carlos Alberto Arbelá, buenas noches. Rafa Colina, buenas noches. Presentamos el termómetro. Ya hablamos de las ciudades con más asistencia. Lo que fue esta noche en la ciudad de Barranquilla, la asistencia, el resultado. Y también recordar cómo se jugará la final del balompié colombiano. En Barranquilla fue la máxima hoy, ¿no? Sí, claro. 45,179 espectadores. Bueno, así está la situación hasta el momento. Primero, la ciudad de Medellín, 575.143 espectadores. Segundo, Cali, 339.751. Tercero, Bogotá, 319.619 espectadores. Y el equipo con más asistencia, ya no lo supera nadie, Nacional, 377.638 espectadores. Les recuerdo que... El promedio es de 29.049 espectadores por partido. Lo de hoy en Barranquilla, Junior 0, América 0 en el primer partido de la final. Y reitero, asistieron 45.179 espectadores y una taquilla de más de 2.000 millones de pesos. Y la gran final del balompié de nuestro país el próximo sábado, si no se cambia, América contra Junior en el Estadio Pascual Guerrero. Y ese compromiso será a las 5 de la tarde. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, y vamos al informe de los Juegos Deportivos Nacionales donde Antioquia pues ocupó el segundo lugar, el primero el valle. Y vamos a hablar de los Juegos. ¿Qué pasó en los Juegos? Con Don Elkin, la Bob. Felicitaciones, campeona. Señoras y señores, es el informe especial del gran equipo de Rafa Golinares Radio y Televisión e Indeportes Antioquia pensando en grande, porque en los Juegos Nacionales les informamos, ella es Nicole Acevedo y es campeona en conjunto en las damas en el rugby, Nicole cómo me le va, ¿qué significa esta medalla para usted? Primero, muchas gracias pues, por acordarse del rugby femenino y del rugby masculino antioqueño y qué significa no? el trabajo mucho tiempo, más o menos 12 años de proceso de la Liga Antioqueña de Rugby y esto era lo que nos faltaba, una medalla de Juegos Nacionales. ¿Cómo fue el apoyo de Indeportes Antioquia para ustedes, estar en los Juegos y ser ganadoras? Eh, nos dieron guayos, nos dieron protectores bucales a los deportistas, ¿cierto? Y desde la infraestructura, desde la Liga... Se vio, se vio el apoyo en varias en las diferentes preparaciones que tuvimos en qué posición juega juego de delantera delantera o sea que hace goles es diferente pero sí también cierto cerca de 45 mil millones ha sido la inversión y fue la inversión de Indeportes Antioquia, la gobernación de Antioquia para la preparación de estos deportistas antioqueños medalla de oro en Japquido. Don Hamilton Borja felicitaciones a quién le ganó usted eh, muchas gracias, eh, le gané a Tolima y a Valle. Bueno, ¿y qué se necesita para practicar el hakedo? Eh, solamente tener ganas de, de entrenar, eh, constancia y pues todas las actitudes. muéstreme la medalla, señor, ¿y qué significa esa medalla para usted? ¿Y a quién le dedica el triunfo y esta medalla antioqueña? Ese triunfo se lo dedicó a todo el departamento antioqueño, eh, pues... Eh, nosotros trabajamos muy duro para, po para poder cumplir este, este objetivo. Eso, eh, se lo dedico a mi hija, a mi esposa, a toda mi familia. ¿Sí? ¿Cómo llama la niña? Mi, mamá, eh, mi hija se llama Luciana Borja. ¿Luciana? Luciana, debe ser hincha nacional por llamarse Luciana. Claro que sí, sí. es hincha nacional. Ah, a Luciana, yo sé por qué la puso Luciana. En el deporte de lucha en los Juegos Nacionales, Antioquia se ganó con tres medallas de oro y uno de los ganadores es Oscar Tigreros, me imagino que su animal favorito es el tigre. Eh, sí, prácticamente es pues, porque es mi apellido entonces yo lo represento a él. Pero la lucha con disciplina y a la defensiva, ¿cierto? Claro, siempre, siempre la disciplina y pues más que estoy estudiando me da mucha inteligencia para el combate. ¿Qué estudia? Eh, licenciatura en Educación Física. Educación Física, ¿qué significa esta medalla para usted y a quién se la dedica? Logro, sacrificio y a Dios. ¿Se la dedica a Dios? Sí, señor ¿Veo que va a ser papá dentro de poco? Eh, sí, señor, afortunadamente Una felicidad increíble Y más de dedicarle la medalla también al bebé ¿Niño o niña? Niño ¿Cómo va a llamar? Ángel David Ángel David Tigreros Que Dios lo bendiga, señor Tigre Muchas gracias Oye, tan bien. pequeñito y en lucha y gana Seguimos aquí Siete equipos participaron en el balonmano En los Juegos Nacionales y Antioquia Masculino Fuimos los ganadores porque yo soy antioqueño Nombre completo Ana María Lopera Rincón Ocupación entrenadora de la selección masculina de balonmano de Antioquia. ¿Y qué hace una mujer entrenando a los caballeros y cómo le va? Bendita eres entre los hombres. <risa> eh, sí, ya hace bastante tiempo. Estoy entrenando hombres desde el 2011. O sea, yo soy entrenadora de de acá en deportes desde el 2004. 2004-2010 entrené hombres y mujeres, me fui y me especialicé en Alemania, en balonmano y cuando llegué, yo seguí con el proceso masculino y un compañero con el proceso femenino. ¿Y usted se enoja con los jugadores? Sí, claro, sí, sí, sí soy bastante estricta sí. con los jugadores, de hecho los mayores, que nosotros estuvimos en la categoría sub-21, ahora en juegos, en los, las dos versiones ha sido sub-21, entonces ya los que son mayores me dicen, profe, vea, ¿por qué a nosotros nos regañabas más duro? Y... Pero sí, sí, soy bravita un poquito. En... Profe, felicitaciones. Ya, ya, ya, ya. Soy ¿sí antioqueño. Toda la vida y por Antioquia he de morir. Con Antioquia te llevo en el alma Indeportes Antioquia y la gobernación de Antioquia Les presentan y les presentaron Los Juegos Nacionales Esta es la sede de Indeportes Antioquia Feliz cumpleaños Igualmente les hicimos el reconocimiento A los deportistas que ganaron medalla de oro Por Antioquia pero se perdieron los juegos Valle quedó con 165 medallas de oro 138 de plata 131 de bronce Segundo Antioquia 148 de oro, 136 138 y tercero el equipo de Bogotá. En relación con los juegos anteriores se aumentaron 18 medallas por el departamento de Antioquia. Pero a estos datos. Se fueron deportistas que ganaban más o menos 25 medallas y se los llevaron para otra parte. Y Coldeportes con la administración anterior aumentó las pruebas de medallas en su acuáticas. 40, se aumentó en judo. Hay Hapkido que estuvieron en los Juegos y no son deportes olímpicos. ¿Qué pasó ahí? Es el informe, señoras y señores, igual el reconocimiento para los deportistas antioqueños ganadores con bueno, sus medallas. Muy bien, Don elquila muchas gracias. ¿Qué pasó ahí? Gol olímpico del Valle del Cauca. Así de sencillo. A ver, un número del 1 al 233, Luciano, por favor. 40. El número 40 corresponde al señor Joaquín Emilio Gil, Medellín, en El Poblado. Vivo en El Poblado, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, hincha de Nacional. Gustavo Sorio. El 1 hoy, 1 de diciembre. Ana Sánchez, en el barrio Belén, seis personas ven en el programa, tres, eh, tres hombres, tres mujeres. El 60. El número 60 oh, digo, digo. para Saúl Agudelo, en Guiarumal. Siete personas ven en el programa, tres hombres, cuatro mujeres. El 192. Tu peso, El 192 ¿no? corresponde... Al señor Mario Fernando Patín está en Bogotá, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Don Lavó, en, en el chat, ¿quién está? Del 1 al 500, eh, el número, ¿se lo doy? El 32. No, no del 1 al 500, ¿qué? Ah, bueno, de una vez aquí, al 532, que respondieron bien la pregunta, que es junior, actual campeón del fútbol colombiano y América 299. en el 2008. 2.99 sí, sí. gana Mario Orlando López, respondió en la pregunta de Pensando en grande. Bueno, y despido con vitrinazos para la Liga Antioqueña de Fútbol, para Jaime Herrera, para Luis Bernardo Ochoa, a José Luis Ríos, para Jonathan, Johan, Fernando Molina, para José Fernando eh, Londoño. Tengo también un vitrinazo aquí para don Carlos Quiroz, el presidente del club Botafogo de Itagüí que no se pierde. El programa para Tomás Areiza, para Mauricio Bulgarín y Antonio Quintero. Vitrina, Luciano. Vitrina y abrazo solidario para la familia del comisario internacional de ciclismo, Eugenio Cano, fallecido el día anterior. Vitrina para la sonora matancera fabulosa que está actualmente en Medellín. Para el empresario Gustavo Naranjo y los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba, quienes también están en la capital antioqueña. Para estos hinchas de Independiente Medellín, Esteban Sosa, Juan Carlos Sosa, Don Elkin, Daniel Flores, César Sepúlveda y para José Jiménez. Para el médico Luis Fernando Muñoz, para Arturo Gómez, el popular regalo, para Sandra y Pacho Hernández en el municipio de Migal. Para William Arboleda en el barrio Santa Cruz, para Don Gustavo Naranjo de la agencia Majo por. Y gracias por las atenciones recibidas ayer con motivo de la presencia de la Sonora Matancera en Medellín. Y para el profesor Iván Darío Echavarría, Madrid, otro jugador más de estudiante de Medellín que se va para el fútbol del exterior. Vitrinazo para Felipe Arango, Ángela María Molina, hincha de Atlético Nacional en Envigado. Vitrinazo para la señorita, señorita, doña Astrid Restrepo, tiene una hija hermosa, feliz cumpleaños.